El Oaxaca, Carolina. Así es, Francis, a propósito del COVID y todas las incidencias en la provincia de Duarte, tenemos nosotros acá como invitado al doctor Marcos Bonilla, presidente del Colegio Médico aquí en la provincia de Duarte. Estaremos conversando con él sobre este tema que nos preocupa a todos y eh, la actualidad de los contagios en nuestra provincia. Buenos días, doctor. Bienvenido. Sí, buen, buen día. día. Gracias, Francis ¿Todo bien? Eh, Bienvenido. Bien. Excelente. Adiós bien. las gracias. Bien, nada, gracias. El gusto de tenerlo aquí. Ah, el gusto es mío. Sí, <risa> sí. Era después de la pandemia, era la primera sí, visita Entrevisa personal. Física, Forma sí, física. Sí, exactamente. Sí. Sí. Eh, doctor. Ajá. Eh, vamos inmediatamente pues a entrar en, en contexto Correcto. y la actualidad del COVID en nuestra provincia. ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo en estos momentos con el coronavirus? Bien, eh, vamos a decir como de 20 25 días para acá, el, este virus, esta pandemia ha estado nuevamente aumentando y manteniéndose arriba. Porque teníamos una temporada que estaba en oleadas, vamos a llamarle, que bajaba, subía, bajaba. Pero tenemos aproximadamente como 20 días que ha ido subiendo y manteniéndose el pico elevado. Eh, donde hemos estado viendo un gran número de personas infectarse, fallecer. Y estamos haciendo lo, las investigaciones porque estamos sospechando de algunos rebrotes. O sea, de una nueva reinfección en algunas personas. Tenemos la disyuntiva de algunas personas que tuvieron ya negativas, que ahora están saliendo positivas, si aquello fue una falsa negatividad okay. o si realmente es que se están infectando nueva vez. Estamos, estamos en investigación en los centros directos que más trabajan el COVID para alertar y estar claro frente a esta situación. Teóricamente, mundialmente, eh, no hay una estadística que nos hable de, de, una, de que uno se reinfecte, pero, pero vuelvo eh, eh, hay personas que estuvieron negativas y ahora están positivas nuevamente. Mire, doctor, en la ya hemos dicho y esta mañana yo planteaba que esto debe ser de reflexión verdaderamente de los de los médicos o de los expertos en salud y en este tipo de, de de situación. ¿Se tiene parámetros con certeza de comportamiento de este virus o es simplemente multisintomático? Exactamente, es multisintomático, como usted dice. Eh, hemos tenido pacientes que han debutado con heces diarreicas hay otros que han debutado con fiebre, hay otros que han debutado con dolor articular. Eh, y esos son los síntomas que han llamado y hemos instaurado lo que es como un protocolo donde ya la, la, el gran porcentaje de pacientes que llegan eh, por consulta y o emergencia eh, por síntomas eh, un poquito preocupantes, pues se le está haciendo eh, de manera rutinaria las pruebas y una gran parte están saliendo positivos. Ah, pero esto es un dato muy preocupante. Hey. Hemos, eh, tenemos a veces la gente se queja, diga ah, no, ahora todo es COVID. Me duele una oreja y ya me quieren hacer la prueba de COVID. Es que no sabemos cómo se comporta completamente este virus. Y para que luego haya que lamentar, es mejor hacerlo y que salga negativo. Y no, que no se haga y que esté positivo. Doctor, eh, en el día de ayer veíamos informaciones que ofrece la Fiscalía de Duarte en la parte que tiene que ver con el expendio de bebida. En San Francisco de Macorís, vamos a citar nuestro caso, los negocios están abiertos de manera normal, sin una apertura formal del gobierno. Correcto. Y vemos por un lado que el Ministerio de Salud a nivel provincial y a nivel nacional, o sea, salud pública, uh -huh. dice que hay que tomar las medidas, que estamos tomando precauciones, pero... En cierto modo, sin exagerar, pienso que es como en la teoría, porque está entonces la permisibilidad de los negocios. Entonces, es como contraproducente, no lo entiendo. Como un colegio médico. Usted no puede Nosotros decir? como colegio médico, y sobre todo aquí en la provincia de Duarte, hemos estado reuniéndonos con autoridades, tanto de salud pública, del ministerio, con eh, la policía, y hemos planteado algunas cosas, eh, desde el aumentar eh, lo que es la fuerza hacia todo tipo de negocio, de comercio, de que obliguen a que se cumplan las normas, los protocolos, en todos los sentidos. No solamente los lugares de expendio de bebidas. Que se supone que deberían de estar cerrados. Exactamente, pero todos los negocios, ¿entiendes? Deben te, cu estar cumpliendo las medidas de protocolar. Eh, no es una ofensa, si menciono algunas entidades, no nombres, sino ejemplo, uh -huh. bancos. Sí. Vemos ya la, la, los bancos, hay una gran cantidad de personas dentro. Y cuando están fuera en la fila, vemos la fila muy, a, a, muy, muy irregular, cercano. exacto muy cercana. No hay, eso, no hay el distanciamiento. Es las cierto. autoridades deben, deben acatar eso, llegar a eso. Las tiendas de ropa. Es igual. Las tiendas de eh, donde venden reloj y cosas. Vemos cómo están todas amontonadas. ¿Entiendes? Eh, los centros clínicos están... Tan, eh, debido a que están aumentando eh, muchas enfermedades, eh, se está casi incumpliendo lo que es la medida protocolar, inclusive en muchos centros clínicos. Eh, y es una preocupación. A veces llegamos a uno de los centros o a darle seguimiento, o a ver un paciente, etcétera, etcétera. Y vemos el, el aglutinamiento Aglutados. de las personas en algunas zonas. Y eso también hay que controlarlo Vuelvo y digo, no es solamente los lugares de bebida. Dígame también, una porque cosa. Así. Nosotros hemos estado preguntando si debe flexibilizarse, y que hay sectores que, <coughs> que, que aspiran, como el comercio, que quieren que se extienda... En, hora, en tiempo de Navidad, en razón de las fiestas y de, y de apoyar un tanto al comercio. <coughs> el propio gobierno ahora mismo no tiene a ciencia cierta cuál será la decisión. Exactamente. Entonces, partiendo del colegio médico, y ustedes se han reflexionado sobre esto porque. Consid consideramos que no, que no debió flexionalizarse. Que okay. no debió. Mucho menos, debe dar, mucho menos debe darse. Consideramos que no debe flexibilizarse el horario. Debe mejor aumentarse. No importa. La economía se le busca la vuelta. Bueno, de ¿Entiendes? hecho la hemos estado paliando. Exactamente. El, el gobierno tiene mil maneras de conseguir de cómo la economía no sucumba tanto. Pero es peor tener que invertir en salud solamente por covid a buscarle otras estrategias a la economía. O sea, que si ponemos porque, en balanza lo que se genera a nivel... Porque okay. imagínate, los hospitales en estos momentos están abarrotados de pacientes en intensivo, en máquina. ¿Cuánto se lleva un paciente económicamente por día? 70, 80, 100, 110 mil pesos por día en una máquina ventilatoria. Es más costoso. Es más costoso. Imagínense la cantidad que puedan estar en estos precisos momentos en ventilación cubierto por el gobierno. Entonces, si aumentan el que las personas estemos, estemos rondando, que no es verdad que se va a poder controlar el asunto de las mascarillas y eso, eh, con tanta gente en el medio, entonces va a aumentar mucho más. Y como dice la joven, en, en, en enero, no vamos a estar enterrados. Mira, to yo Pardon. estuve, escúchame eh, Carolina, yo presenté una imagen de y que me enviaron de unas medidas que ha tomado eh, el país no me lo pero es el centro de sanidad y dice que se recomienda para navidad la 6M dice mascarilla uso mascarilla todo el tiempo manos lavado de manos frecuente ahí está metro Manteniendo la distancia física máxima, ventilación, mantener ventanas y puertas abiertas, medida que sea seguro y factible. Minimizar contacto. Minimizar contacto y preferiblemente siempre los mismos. Es decir, que sean con la misma persona con la que tú te estás relacionando, tu familia. Correcto. Me quedo en casa. Si tiene síntomas, si tiene. No invente si tiene síntomas de gripe, siquiera. Exacto. Exacto, correcto. Esto es la CIM. Así debe ser. Pero veo también que no se ha innovado gran cosa en la planificación estratégica de prevención. Siempre lo mismo. Hay que innovar y creo que esto que mandó la amiga es más duro todavía. Sí, correcto. Eh, ¿Qué usted piensa? No, correcto. Lo que pasa es que. E implementar otras medidas hasta el momento no la hay es distanciamiento físico museo de mascarilla limpieza eso es la misma cosa lo que hay es aumentarla y, como y hacer está, que se cumpla y hacer que se cumpla y como estamos ahora en la disyuntiva de diciembre que compartir que el, la cena de navidad señores celebrar en su casa con su familia solamente una oración al señor el que el que le gusta y al que no le gusta que busque la manera porque no vale la pena, señores, que por un año... por un, un cambio de un día. Exactamente, perdamos la vida, perdamos un pariente, un familiar, ¿no? Eh, porque muchas veces hay personas en los años que han pasado que se le presenta un caso en la familia para esa fecha y no pueden hacer una cena de Navidad. Sí. Se le murió, se le <ríe> enfermó a un pariente... Eh, hubo un, un trastorno y no celebraron su cena Entonces si estamos ahora mismo en una crisis sanitaria Pues sacrifiquémonos todo Y una cena o una comida, como dice el gobierno, compartida entre familias Doctor, eh, de alguna forma hemos visto que no se le ha prestado eh, mucha atención o no, se, o no se ha tomado en cuenta para iniciativas Las posiciones que asume el Colegio Médico ¿Cómo usted entiende que está manejando el actual gobierno el COVID? Bien, mira, a nivel central, honestamente, las autoridades pasadas y estas autoridades uh -huh. le han dado una patada al Colegio Médico. De verdad que sí. ¿Qué ¿Le han dado? Le han dado una patada al Colegio Médico. Sí. A nivel central. Aquí, las autoridades sí han tratado de estar muy de cerca con nosotros. Eso, lo, eso debo admitirlo que un gran porcentaje de decisiones y de actividades en, eh, nos llaman, nos reunimos. En otras también nos han dado un poquito fuerte, porque hemos tenido algunos encontronazos también en, en el sector salud. Pero yo considero que no se le está dando un seguimiento, ni, un, ni acatando las recomendaciones eh, que se realice, que solicita el Colegio Médico, sobre todo a nivel central. Porque hay muchas de las cosas que el doctor Waldo Ariel Suero ha solicitado, que, nos, que se ha hecho caso omiso, que tal vez hubiesen sido muy factibles en estos momentos. El aumento de la hora de... El no eh, quitar la, el toque de queda, es una. El seguimiento, la protección a los médicos se ha perdido bastante. ¿Y cómo, andan, cómo están los insumos? Los insumos están muy pobres, sumamente pobres. No solamente para los médicos, para los mismos pacientes y familiares. En estos momentos y aquí en la, en la provincia de Duarte están muy mínimamente. Pueden las autoridades venir y decir que sí, que se están repartiendo, pero es muy mínimo. Detall, sí. Detállanos un poquito doctor, cuando usted habla mínimamente los pacientes y se, se supone que a nosotros como médicos se nos debe entregar todos los kits de protección y los hospitales tenerlos. Pero no, no se nos está entregando. No se nos está entregando. De vez en cuando llevan un par de mascarillas. De en, Pero muchos de los médicos, nosotros, estamos cubriendo nosotros con nuestro dinero, lo que es insumo de protección. Yo he tenido que intervenir quirúrgicamente pacientes con COVID y yo soy el que llevo mi ropa de protección porque no tengo en el hospital. ¿Entiendes? Hay, hay hospitales en, en, en el interior... Eh, que no tienen ni siquiera la manera de higienización correcta. ¿Entiendes? Eso es grave. Es muy grave. Déjame algo. Y nos hemos estado enfrentando. El hospital de Huiza, mm. que es la unidad de, de cuidado intensivo, le faltan muchas cosas para los pacientes propiamente. ¿Entiendes? Y lo que, pasa es que, que eso estaba más que no, claro y resuelto. No. Es que batallando que estamos. Dígame una cosa. En las clínicas. Eh, se está atendiendo a una persona con COVID, un ejemplo. Los familiares lo, lo asisten ahí. Pueden ir. ¿En qué sentido? No, no, si está... Si visitar. visitar. No, no, no, está prohibido. Porque hay dos etapas. Si el paciente está en intensivo, no, la ya. mayoría de las clínicas ya tienen lo que está dividido, intensivo para pacientes respiratorios y pacientes normales. O sea, que un paciente normal no está unido a un paciente con COVID. Eso está uh -huh. tumbado. Casi en todas las clínicas que atienden COVID. Entonces, un pariente no puede ir. Se le puede dar permiso a uno con propiamente. La, con, con la protección. Uh -huh. y se le entrega su equipo de entrada, Todas esas cosas. Doctor, en la parte que tiene que ver con el seguimiento a los, a los pacientes o a los familiares, usted nos dijo hace un momento que eso no se, se quedó ahí eso, eso está muy lento Otra de las cosas Nosotros eh, tenemos la información Y está la situación de que en San Francisco En la provincia no hay un epidemiólogo Por la uh -huh. situación que pasó De cancelación Del único que, que había Correcto. Háblenos de este tema eh, Bueno, evidentemente El epidemiólogo de San Francisco Fue desvinculado 27 años de servicio ¿Cómo? Y fue desvinculado este, el hospital San Vicente de Paul en estos momentos hace un tiempo no tiene epidemiólogo el hospital San Vicente de Paul porque el director actual es epidemiólogo pero no está como epidemiólogo está como director el trabajo de epidemiología lo está haciendo una licenciada de enfermería hace mucho porque estaba antes el doctor Sánchez Pujol quien por, ya está jubilado por el asunto de edad y, y tiempo en servicio enfermedad, etcétera, etcétera el doctor Morissetti, que era provincial, también ya está eh, pensionado. Eh, eh, creo que hay una epidemióloga en el seguro, para el seguro solamente. Eh, luego, en la región no, no tenemos. En Salcedo está el doctor. ¿Es decir que nosotros no tenemos política epidemiológica? No, lo están a... haciendo por sistema, por el sistema. Eh, eh, en la computadora, datos una de información. Ingen un ingeniero del hoy... sistema... Está trabajando, pero no, no, no se le está dando un seguimiento como. Es decir, ser. doctor, que nosotros lo que yo he pedido desde que empezó la pandemia, no se nos va a poder entregar esa información, que es la siguiente. Yo he pedido encarecidamente, uno, que me indiquen en qué etapa estamos. Dos, si ya se puede tener zonificado una área de COVID activa y sin COVID? Sí, se puede conseguir. Eso, honestamente, Salud Pública puede entregarlo porque ellos tienen el sistema. El epidemiólogo saliente estaba trabajando en eso y la encargadora del sistema tiene un parámetro de lo que es la zona roja y zona verde con respecto al COVID en San Francisco. Hay un mapa que puede... Eh, que en, en, la, de en la regional de salud pueden entregárselo, porque yo lo he visto. Eh, ¿Dónde se tiene ubicado? ¿Cuáles son las zonas rojas y zonas verdes de, de COVID? Doctor, dos, eh, dos casos. Me gustaría aclarar un poquito de la desvinculación del epidemiólogo. <risa> eh, tengo la información para que usted la aclare. de hecho. Eh, ¿Cómo se llama el doctor? José Francisco Ortiz. Ortiz, el doctor Ortiz, epidemiólogo. Eh, él tra trabajaba en las dos instituciones. Bueno, en salud pública, pero en epidemiología y en el seguro. Correcto. Entonces, eh, supuestamente de manera automática o desde Santo Domingo es que baja la cancelación porque no podía estar en dos nóminas. Correcto. Mira, y cuando, cuando me toca el tema, yo me río razón. porque es un tema muy difícil para mí, honestamente. Eh, lo que sucede con el doctor Ortiz, él tenía un nombramiento en salud pública como en la provincia, no, para, como epidemiólogo, 27 años y un nombramiento como médico asistente en el seguro por el acuerdo que se tiene con el colegio médico puede realizar dos labores en diferentes horarios él puede cumplir sus cuatro horas de, como epidemiólogo en, para el ministerio y sus cuatro horas como médico asistente en otro horario lo cual era lo que se estaba cumpliendo lo que se pudo haber estado cumpliendo eh, en el seguro él Colaboraba, corroboraba como epidemiólogo también, porque era necesario. Y por un acuerdo con la dirección, pues eso se logró. Y quien asumió el tema del COVID aquí. Exacto. Quien y con el tema del COVID, él era el 24-7. Que falleció una persona a las 2 de la mañana. Eh, lo llamaba, mira, hay, tiene que ir a, a tomar una muestra. Para allá cogía él a las 2 de la mañana. ¿Entiendes? Eh, entonces, si ya había, había un acuerdo con el gobierno De que sí podía tener las dos plazas Cualquier médico en diferentes horarios Pues no, no hay problema Una tanda matutina, una tanda despertina Pues no hay problema Pero nos lleva a que llegue esta cancelación Esta desvinculación Con el cargo Al cargo de epidemiólogo 27 años Pero Donde perdón, ya doctor, él va para pensiones dentro de poco Perdón, toda, Carolina. Entonces toda su vida quedó perdida. Le, hecha, le, echaron a, a Se le echaron a un zafacón. Pero aquel el doctor eh, Luis, Luis Luisito, el, el director Luis provincial de salud, nos decía la información de que para... Eh, no vamos a decir ayudarle en esa parte, sino para reconocer los años de labor, el MAP lo que hizo es que lo cancela, donde él, donde él puede ya pensionarse donde tiene los 27, eh, los 27 años. O sea, un sí, va para beneficiarse de la pensionado, cancelado no le pagan más nunca y perdió todo. Y, y, y lo dejan donde él tiene menos tiempo, menos y tiempo no, y menos y, precio. Y menos yo precio la otra y menos y no tiene Men, seguro. No tiene seguro. Yo, yo entendí la otra información. No, no, no. No, ahí sí eh, es verdad. Luisito lo dijo aquí y yo creo que eso deben eh, reorientarse y sobre todo aprovechar la experiencia. Claro. Porque no creo que epidemiólogo tenga trabajo diario. <coughs> sí, sí, sí. Pero no para, no para fines de consulta. No, no consulta no da. Pero Entonces, vive diario en los hospitales. Pero debe en estar diario en los no, hospitales. Por el nivel económico, o sea, no económico. Pero no. Es decir, claro, claro no gana. Que no, no. No gana vive decir, de un que, sueldo. Por eso casi ya. Que nadie casi nadie estudia esa es, especialidad. Correcto. Entonces. Es un daño lo que han hecho. Claro, 100%. Pero a la vez es un daño a la Y han aband abandonado a la sociedad. La, claro, claro, claro. El, yo estoy de acuerdo con eso. Claro. Ahora, Salud Pública, Luisito, el doctor Rodríguez, deben hacer un esfuerzo por ser de aquí de variar eso, y porque parece ser que es simplemente una torpeza humana. Correcto. La que quiere sostener sin un epidemiólogo aquí. Teniéndolo Exacto Y resarciendo El daño que le harían en principio Si se queda así Correcto Porque 27 años Es como quien dice Dios mío Entregado Y por una visión Retorcida Política Correcto Política Porque carajo Rompe con el que menos calidad tiene De los dos puestos. Y deja al otro, pediomo, al otro especialista Que haga ese trabajo y él se quede como claro, el centro. Claro. Hecho, como doctor, es una basada eh, eh. lo que han hecho Luisito y, y Rodríguez. De hecho, tanto No lo han ayudado en nada. ¿Qué? Y no nos están ayudando en, nada. en nada. Luis Nelson acá nos decía, el que me traiga un currículum hoy.. No, no, eso no es así. Biólogo, porque que estamos lo nombro. Hablando de lo la... nombro. Entonces, nos dijo aquí. Entonces es algo político. Entonces es en algo personal. Que tiene más que decir, no es que el sistema que decir lo haga. No, honestamente, llama a las autoridades que tomen cargo. Y mira que, que Luisito me dice que está trabajando duro. No, Luisito, la verdad, está haciendo un trabajo. Dígame eh, usted de, de la evaluación. De... Evalúemelo a los dos. No, él está Nadia haciendo un trabajo. El... Lo primero con... es que Luisito acepta toda la crítica, que eso es lo bueno. Sí. Y, nos, y nos damos eh, trompa por teléfono, me llama, me dice dos o tres cosas, pero también yo le da. Correcto, mira, eh, de verdad, él está haciendo un trabajo. Está tratando de sacar la, la, la, la población adelante. Sí, sí. Lo que El pasa Andy. es que hay muchas cosas que fallan. No, imagínate. Y solo. ¿Entiendes? Y como vamos a fallar todito, cualquiera sí. que se ponga ahí. Sí. Pero hay puntos que no se puede llevar por asunto político. No, no. no. Eva, Tienen ni que... siquiera personal. Si una persona te está trabajando y te está resolviendo, ya. busca sí. la manera. Sí. Y además, sea un chingo humano, 27 años. No. Oye, la población, resolver eso. En una, en, en la población en una crisis sanitaria, Cancelar pandémica, llevase al, al epidemiólogo. Por último, doctor, eso para es, cerrar. Doctor, eso es como una barra pedir, basada. Y, y que no me digan que eso depende de allá, porque señor, usted es la autoridad aquí. Si usted sí. habló, doctor, tienen que oírlo. Por, por último, brevemente, Ajá. brevemente, los apresamientos de algunos claro, pues, sí. médicos. Eh, que se han dado en horarios del, de, fuera del toque de queda, que se entiende Bien. que se ha irrespetado, que ha habido un mal manejo de las autoridades hubo una doctora, la doctora Guillén que llevaron el vehículo brevemente díganos sobre este Bien. tema con respecto al, al apresamiento, la detención de los ya. del personal de salud en los momentos de toque de queda eh, yo me voy de los dos lados honestamente, primero siempre le he exhortado hasta por escrito a los médicos que no abusemos de que somos médicos para estar en la calle si no estamos en una emergencia. Siempre se lo he solicitado. Estoy de acuerdo. con usted. He tenido bravito, problemas porque han detenido médicos en pantalones cortos, con un trago de alcohol en el carro. Ese no viene de una emergencia. Entonces yo no puedo defender eso. ¿Me entiendes? He tenido casos de médicos que lo han detenido en la misma noche dos o tres veces y ya se lo han llevado. En la misma noche... Entonces, señor, no puede hacer en el mismo momento... Ese es un médico canita. No, no sé, no sé, honestamente, yo no puedo decir eso, ¿entiendes? Porque no estoy en el momento. Pero nos reunimos con el general, nos no hemos reunido con todos los generales que han pasado durante la pandemia, el coronel. Ya últimamente nos reunimos ahora con Senos de frente al último caso que tuvimos con uno de los doctores cirujanos. Y él nos ofreció de que iba a, a, a aumentar eso. Y se ha corregido, se ha corregido ciertamente, si ustedes se pueden ver que en sí, los últimos 20 no días no hemos oído más nada de eso, pero también estos militares que están desde las 8 de la mañana hasta Carto. la 8, cansados, diciéndole y que, a la gente lo mismo. Él diciendo a cualquiera, ¿verdad? Entonces, aparte de que llegan muchos de otros pueblos, donde están dejando a su familia sola, que están sí. aburridos. No conocen a nadie. No conocen a nadie porque muchas veces conocen a uno. Sí. Ah, sí, pero mire... Eh, hay no que entender dejan, las dos partes la dos Bueno, doctor, gracias a usted Porque nos ha visitado hoy, nos ha dado esta información Esperamos y exhortarle Que continúe ayudando a ese médico Y que pudieran restablecerlo Y, y, y borrar esa parte sí. Que fue un Mira, error para decir mí algo. De manejo de recursos eh, humanos No solamente en el país Han desvinculado a Ortiz Han desvinculado muchos médicos En esta crisis de pandemia bueno. Médicos generales, epidemiólogos, etcétera, etcétera. Y ayer, en una de las reuniones, repusieron seis de esos médicos desvinculados, en el cual lamentablemente Ortiz no está. Con ahora un proyecto de que se van como a renombrar más, a renombrar, no a ubicar, a reubicar, porque renombrarlo es empezar de cero ahora. Ay Dios mío. Eh, pero todavía no tengo el dato si vamos a poder lograr que entren a Ortiz ahí. Bueno, doctor, nosotros esperamos eh, que se pueda... Al resolver tiempo, eso. ¿qué tiempo para... para? Francis, ¿debemos ir a la... A pausa? los 30 años de edad nos podemos ya. retirar. Doctor, muchísimas gracias. Estuvimos conversando gracias, con el doctor Marcos Bonilla, presidente del Colegio Aramba, Médico sí. aquí en la provincia de Duarte, todas las informaciones referentes a la actualidad del coronavirus en nuestra provincia. Vamos a la pausa, seguimos acá en De Mañana.